Oh. G -G -O. Entra un chacón en la escena donde no se plasma la lírica plena Por objetivo con ideas llenas de alegoría para mi faena Lujo y opulencia lo quiere cualquiera La cercha se consigue cuando Ardo se entrena Y cuando se enteran de que esto prospera Un nuevo prejuicio la gente estrena es que mente por materiales, les colisiono intentos estructurales. Rima hasta que arte queden en desastre. Surgen de ideas de alto encastre. Soy Buchacón, a.k.a. Flow Sastre. Como polvo a la ignorancia, deterioro ideas de otro planeta como meteoro. Atravieso tu mente frágil de ozono. No culpe la potencia con la que erosiono. Solo con un fósforo, llora de tono. Medito dos segundos y si el mundo exploro. Soy el que ofrece. Nunca imploro ¿Cómo no explicarlo de otra forma? Estando cómodo la cara se le transforma Solo por el hecho de no creer en normas Para este cohete no hay plataforma Me pongo nómada y se trastornan Demasiado suelo decorado por mi orma Mundo inteligible que mi diálogo reforma Cuervo de tres ojos con hermanas a mi informa Confecciono rimas a medida de los rivales Porque manejaron los hilos que son argumentales Y van a referencias tan pasionales Que surso actitudes con ideales Flow bordado mano, pero por los temporales Desato esa fuerza contra ejemplares de quienes ostentan ente banales Ofrezco un y a sus ejes cardinales Cebosa la prosa, recurso que uso, destroza y rosa y te marca el curso Ordena las cosas, encima agudiza al cerebro obtuso ¿Cómo no explicarlo de otra forma? Seduzco y abruzco como vos quieras, produzco y me luzco pero a mi manera, si me pongo bruco el aire coopera, siempre que ofusco la culpa es sincera, pero si reduzco alguna quimera conduzco incluso a pesar de barreras, aunque tan solo sean fallas las que me esperan. En Chabuchacón en la escena, donde no se plasma la lírica plena, por objetivo con ideas llenas de alegoría para mi faena, lujo y opulencia lo quiere cualquiera, la cerveza se consigue cuando ardo se entrena, y cuando se enteran de que esto encastre, soy Wichacon, aka Flow Sastre. Esta es la injerencia de mi prepotencia, no dicta con Sastre. sustento siempre que sentencia. La preponderancia de esta vacua paciencia solo se limita a eliminar existencias, maximizo la distancia solo por inercia, como la potencia de transmitir transigencias, Basta de clemencia, afanes de violencia. K, en NPG Records, Wichacon nace la real competencia.